Vamos a ver cómo darnos de alta en Genial.ly, que ya la tengo aquí buscada en Chrome. Y simplemente lo que voy a hacer es pinchar aquí donde dice Regístrate. Aquí pongo mi dirección de correo, una contraseña. recordar que no tiene por qué ser la misma que la de la dirección de correo. Confirmo y me puedo registrar ya. Si veis también os podéis registrar con Facebook o con Google. Lo primero que me aparece es una ventana emergente en la que me pregunta qué es lo que voy a hacer o quién soy. Si soy una blogger, si soy una formadora, si soy una desarrolladora de web. Entonces pues voy a poner que soy formadora, por ejemplo. Continuar y me sale otra ventana emergente que simplemente me explica que en tres pasos puedo hacer las creaciones. Comenzar a crear. Bien, una vez que estamos ya en la interfaz, nos va a pedir que confirmemos la cuenta a través de nuestra cuenta de correo. Accedemos a ella y ahí vamos a tener un correo de Jenny Lee diciendo simplemente que debemos confirmar que somos nosotros. Si no hacemos esto puede que luego la interfaz nos dé problemas, ¿vale? no lo olvidéis. Y con eso ya estaríamos dentro.